Señor, el nombre es suyo. Ya eres polanco. La situación que pasó con unos policías para que hable. Entrar, entrando tiros a lo loco, así, habiendo, habiendo niños y mayores. mayores así, así, así. ¿Por qué vienen ellos tirando tiros? No sé, ellos vinieron ahí, como los locos, tirando tiros así a los locos. ¿Qué tiempo duró el tiroteo de los policías? Bueno, duró muchos rato, sí. Más de mucho medio. Hora. Hora. Muchos rato, muchos tiros, muchos tiros. Doña, usted que se ve que usted sí. es mayor, explícame lo sucedido. Ellos pasaron, entonces que llegaron entran como sería tirando tiros. Usted sabe que hay gente mayores, y yo lo que hice, no, yo me arrojé a orar y a pedirle a Dios que no le pasara nada a ninguno. Esos policías están impuestos a hacer esto para acá siempre? A eso o sea, mucho más. mucho tiempo. ¿no? El martes mucho tiempo. El martes a las 2, como a las dos y 20 de la noche, sí. agarraron, vinieron como, como Pedro por su casa, tirando tiros, tiros tiro. ahí a los locos. Y por aquí vemos muchos, tenemos muchos niños, y aquí no se aceptan esas yo Ellos tienen que por lo menos, si saben que están haciendo su trabajo, no largar tiro. Que los tiros no preguntan. ¿Tienen temor ustedes de que les pase no, algo? Claro, claro, claro, que sí, claro que ya sabe, porque, porque hay muchas personas, persona, okay, mayor, mayor niños de edad, niños estudiando en la escuela y claro, en okay, el sí. liceo, y ellos desde que te, se tiran, es tirando tiro a los ojos, ellos no tienen que ver si hay casa buena, en mal estado, ellos desde que se tiran, es tirando tiro, nosotros tirando no estamos de acuerdo que ellos vengan de abusivo, porque eso es un abuso, tirándose también por la casa, por los patios de la por casa, no respetan pero que a se no nada. mayores niño, que haya niños estamos cansados de esta situación vamos a ver a qué camino llegamos pero de que estamos cansados estamos, estamos cansados, cansados ya no toleramos esto. esto qué llamado tú le haces al director de la policía que tome carta en el asunto porque lamentablemente un ejemplo mi papá y mi mamá sufren de la presión y de azúcar personas mayores de edad que sobrepasan los 80 años tengo niños menores de edad y no estoy de acuerdo que lloro porque niño le pegan una bala de que de que como andaban vestidos los policías como decía la guagua de crin entonces la de que viene para acá claro y la dncd no quieren más abuso ustedes Paz ni, ni tranquilidad, no podemos dormir. La misma La misma Entonces, esta comunidad, ¿cómo se llama? Eh, bandera. ¿Cómo se llama? Bandera, Aleda Peña. Estoy aquí en el tiroteo, ¿qué fue? Nada, esto fue grande, esto fue inmenso, esto fue un tiroteo que ellos vinieron acabando con todo. sin preguntáis si había niños, si había gente viejo. Si había adultos y como quiere yo vinieron, fue acabando con todo. ¿Ustedes pudieron identificar los policías? Claro que sí, que yo vi de, de medio lejos, de retiradito, yo vi, porque tú sabes que cuando se estaba con balas, uno no puede estar cerca, pero yo de lejos vi el Teniente Jesús, el Sargento Rosario y Rosa, Rosa Brioso, eso era lo que estaban. Eso es lo que, que estaban que, tirando tiros. Lo tiro. que yo alcancé a ver es que estaban tiroteando. Entonces, ustedes no están impuestos a ver eso aquí. Claro que no, eso se está viendo, no sé de cuándo eso se vio fue hoy prácticamente, y tienen país de día, no sé qué, pero hoy prácticamente fue que uno vio. ¿Tienen temor ustedes de que se le pegue un tiro claro. a ustedes. Claro que sí, que tenemos temor de que se nos pegue un tiro más a los, y de los, los niños hijos, y a los, los niños, niños. ¿Qué fue lo que tuviste? Eh, yo vi más, fue el teniente Jesús que tiró más tiro que, sin preguntar si había niños, él dijo, déle para allá. Entonces, ¿tienen temor ustedes de que se le peguen los disparos? Claro que sí, porque hay demasiados niños, hay gente mayores. Eh. Hay muchas señoras que pasan por ahí siempre, ya usted sabe. El eso, nombre es, tuyo. es un abuso, Uri. Es un abuso. Un abuso totalmente un abuso. Profesor, Frankenny de Faría Mola. ¿Usted es profesor de qué? De boceo. La situación que usted están pasando aquí con la policía, hábleme. Bueno, la situación que estamos pasando aquí es que en cada instante y en cada, y en cada momento, eso es una tiradera de tiro. Eh, muchas veces paso yo con los niños por ahí, como hoy pasé yo con dos niños por ahí. Pasé con dos niños por ahí, y cuando yo voy pasando, que yo voy a dar entrenamiento a los niños, los niños lo hicieron así fue, porque el tiro me pasó por aquí fue. Entonces, esa situación que estamos viviendo aquí. Esa situación que estamos viviendo todos. Esa situación que están viviendo ustedes. Esta situación que estamos viviendo aquí, eso es en cada instante y en cada, y en cada, y en cada segundo sin, pre, sin preguntar. ¿Por, ¿Por qué? Siga. Porque ellos tienen que saber, que saber cómo van a actuar. A donde, a donde quiera. Cuando tú te refieres a ellos, la CRIM? Sí, sí, la de la de... ¿Tienen ustedes temor de que se le pegue un disparo a ustedes? No, el temor que yo tengo más Usted sabe cuál es el temor que yo maté, no es, que se me pegue el tiro a mí, no es, que me deje lisiado, que yo no puedo seguir enseñando a esos niños. El nombre suyo. Franken y de faría mora. Esta comunidad. ¿Eh? Esta comunidad. bandera ¿Qué tiene que decir? En estos momentos yo le hago un llamado al jefe de la policía que entrene mejor a. A, a, a sus agentes policiales, porque ellos desde que llegan aquí es tirando tiros desde de, de, de la calle para adentro. Entonces, si matan a alguien de la, de la comunidad, gente de trabajo, gente de bien, como vemos aquí, Niño. vecinos, hay niños menores de edad, hay personas mayores de edad, enfermas, y le, le dan un tiro, dicen que es un intercambio de disparos. Yo acababa de llegar a trabajar y yo no escuché un disparo de allá para acá. Todo era la policía. Todo era la policía de aquí para allá. Y ellos tienen que tomar carta en el asunto porque uno está expuesto a que en cualquier momento... Vemos que su casa es de sin ¿Tiene temor de usted con un tiro pues, a... claro, y no de que Yo tengo una puerta que está malísima allá atrás. Que en cualquier momento una bala puede traspasar y matar a uno de la cocina. ¿Esta comunidad cómo se llama? Se no vi bandera. ¿Y el nombre suyo? Rosario Peña. ¿Qué tú tienes que decir? Yo también le hago un llamado a, a, a la gente de la policía que tenga mucho cuidado porque yo atiendo una señora mayor ahí y tuve que meterla bajo la cama porque ellos no tienen ellos no llegan tirando tiros para para allá, para adentro, porque ya no fueron fueron para ellos como, como son unos psicópatas. Y no estamos en eso, esa doña tuve que meterla abajo la cama así que tengan mucha precaución o cuando vengan aquí tengan mucha cuenta que aquí no somos locos.